Vamos con las informaciones. y les habíamos adelantado, Bolivia cuenta con la primera fábrica de vidrios. Esto se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Se a la panza, se va la primerita. el alma cuando me hablan de mi ciudad Aquí nació Bolivia y aunque es la capital Inmortales historias del primer grito de libertad ¡Que viva! ¡Que viva! Estudiantes se ven pasar Un sabroso montondo Y sus chorizos va a degustar Que vivan, que vivan Surge la capital Si alguien me pregunta